Siguiente. A ver. Ahí está, Tema recoja también. Ese es espectacular. Es para ir a. Sí. Esto se agrega y que es un clásico. Mm. Obviamente acá te subí un poco la, el presupuesto. Me parece, acá tenés. ¿no? Bueno, pero este es para ah, el caso hay de. Hay que tipo... ir hasta allá también y claro. para este Sí, Sí, si no empieces a bajarme el. el, el <risa> no, me encanta, es un mega plan. Es eh? un mega plan. ¿por qué? Porque ahora abrieron este lugar nuevo de dinosaurios argentinos. Están buenísimos. <risa> Así que es una posibilidad para que los chicos que aman, miren lo que son las miren imágenes. Es. Es... Me encanta. Hermoso ir a No Temaiquén. les molesta, no mientras estas recomendaciones me como un poco de telgopor de no, arroz. No, no, comete el legopor que quieras. Y los chicos, además de visitar el clásico este temayquén, mm. con todos sus animales, que volvemos a, a reiterar, esto es un parque, por lo tanto es una reserva. Aquí sí los animalitos están bien, claro. eh, no como el caso de bueno de los zoológicos que por mm. suerte ya están siendo ya, ya eliminados. Eh, llegan entonces los dinosaurios que vivieron en la Patagonia. Son 40 los gigantes prehistóricos que se pueden ver en el bioparque junto a las especies que habitan hoy la región del sur del país. Los visitantes estarán más cerca que nunca de los dinos. ¿Y qué niño no le gustan los dinosaurios? Tal Acá nos ofreció, Anita, para llevártelos? ¿eh? ¿Ani ah, no te los llevaste al tema? hay no. encuentros con no. cuidadores, experiencias en el bosque nocturno y actividades bueno. donde toda la familia puede descubrir más sobre la biodiversidad de ayer y hoy. Los días y horarios los veías en la placa, pero te los, te los vuelvo a repetir. Repita nomás. Del 14 al 29 de julio... De lunes a domingos, de 10 a 18 horas, los mayores de 10 años, y acá duele un poquito, pagan 630 pesos, de 3 a 10 años pagan 530 pesos, pueden adquirir las entradas online con descuento. Ahí está, podés. ahora todo tiene un descuento, si te le ingenias, si te metes... Yo sé que por ahí para los abuelos es difícil, si quieren, por ahí no se maneja mucho con internet, pero pidan ayuda, si quieren llevar a sus nietos a este paseo y con el descuento... Pero... 20% está muy bien. 20% obvio. sobre estos números claro. que te estoy contando. Obviamente que menores de 3 años entran gratis. Uh -huh. eh, eh, es, es interesante. El número ya se hace más chico. Y a los chicos les encanta, la verdad. Y hablar de dinosaurios ¿Les encanta. Es como como aparte, todo mundo. Se, es que se estrenó hace poco Jurassic, ah, claro. Jurassic World. Que igual no es para chiquitos chiquitos. A ah, los míos fueron. Sí, está bien. Igual si van acompañados. Se dividieron o sea, un poco de. Está fuerte la última. Yo te la recomendé acá. La, sí, así, obvio, me recomendaste. Eh, está, está buena igual. Bueno, igual. me gusta. Esta es una linda propuesta. Porque además, no es que tenés que hacer. Todo. ¿viste? No, ¿Por qué elegiste una bueno. que puedas hacer en la semana o el fin de semana? Teatro. A ver, vamos a sí. qué bien, eh, que bien, ¿Tiene todo? Tengo todo. Improcrash. Tengo dos. Ah, cons...